No hay a música clásica, tengo que decir. A ver, le, aquí lo voy a poner. La ni me sin Se vas, tu vela que no me se pánta atrás, tu vela que no me quemas en la atrás, de ven, grita, enfrente la vela. Pero pregúntale a mi sombrero, yo te dirá la verdad. Pregúntale a mi sombrero, yo te dirá la verdad. La mala noche que pasa y el sereno que le da. La mala noche que pasa y el sereno que... ¡A que no me quede! Señorita, se fue, así son, se sí, sí, son, tú, venga para acá, venga, señorita, con dulzura, con todo el movimiento de la cintura, usted, usted me dijo Para. Al son de la tambora con clarines y al compás. Al son de la tambora con clarines y al compás. Yo te a cinco reales y tú me quemas en la cámara. Yo te a chico reales dímelo ya, sí. aunque no me quemes en la A ver usted, usted que claro, como perrona se zampa nomás. ¿Qué tal, guay? ¡Oye! Salgan todos los negritos, salgan todos y a la papa. Salgan todos los negritos, salgan todos y a la papa. Uno sale mira con su pico y otro sale con su lado. Uno sale con... ya comenta a gracia ya que ya ya ya ya Oiga, Entonces, que que hacer, quítate la casaca. que que que que quítate la casaca. quítate la casaca que quítate la casaca, cuando los negros esclavos se ponían a bailar Cuando los negros esclavos se ponían a bailar Este ritmo tan sabroso que se llama El agarro terreno Ya, ya, ya, ya te lo dije Antes no me quedé nada de ahí. yo también. ¡Ana! ¡Cuidado, cuidado! Ahí se pierde todo aquí. ¡Me grita, ven! ¡Prendenme la vela! ¡Me quita, ven! ¡Prendenme la vela! ¡Aunque valen, se queda para quemar! No creo que te voy a hacer llegar. sin que nadie se dé cuenta, ¡ah! ¡Suah, el magua! Al son de la tambora con un pueblo y me lleva el compás. Al son de la tambora con cuero y me el compás. Yo te lleva cinco reales y tú me quemas la cara de la racito real Señoras Yo quiero invitar a una negra Nada más Chela Que venga Chela Que ¿Qué venga Chela Que ¿Qué? ¿Qué venga, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué venga Chela Chela Que venga Chela Esta negra que viene, No sé bailar antes de Ahí está No quiere venir No sé bailar Chela, bravo Chela, bravo Si me mandan a Chela, ramón Señora Julie, señora Yuli, no quiere vivir. Ah, no importa. Ahí viene, viene. Ella no se bailara, ¿eh? No sabe bailar, o sea, no sabe nada, no sabe ni cocinar. Le vamos no a dar uno otro, nada. No merece la lucha traída